O buenas tardes, o quizás buenas noches. Eh, estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, este, y gracias al canal YouTube de la Facultad de Filosofía y Letras, que estamos grabando esta presentación de un estudio que el equipo que dirijo, el equipo del programa Educación, Economía y Trabajo eh, de la Facultad de Filosofía y Letras, del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación, eh, ha realizado. Bueno, el, el equipo eh, somos quienes está hablando, eh, Graciela Riquelme, Graciela Rutil Riquelme, Natalia Herger, secretaria académica también, investigadora del equipo y eh, eh, Jorgelina Sácera, eh, también investigadora del, del equipo del PET. Eh, Estamos haciendo una presentación de, eh, de un estudio sobre las prácticas profesionalizantes previstas por normativas nacionales del, eh, de la Argentina, del, del gobierno central de, eh, previstas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica que fueron aprobadas y refrendadas por eh, de toda la educación secundaria técnica de la Argentina el estudio Relevamientos de Prácticas Profesionalizantes en Escuelas Secundarias Técnicas se realizó en el marco de la convocatoria del FONETP, del Fondo de, de, Nacional de Investigaciones en Educación Técnico-Profesional, eh, una línea de investigación del propio INET, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, este, y el Programa Educación, Economía y Trabajo eh, fue la institución responsable de llevar a cabo esta investigación eh, dentro del marco de las investigaciones del, del INET. Eh, eh, ustedes están viendo ahí en la filmina donde eh, eh, se contempla esta participación en un concurso en el cual la Facultad de Filosofía y Letras concursó y ganó el poder hacer este estudio para ¿no? el, el área técnica de, el, del, de conducción del INET. Esta presentación está en realidad ahora, esta presentación, está orientada a las 250 escuelas de la muestra que nos proporcionó el INET eh, y a todas las personas interesadas en este tema y problema que localicen este video en el YouTube. Hacia ellos está dirigido. El PET asumió entre 2017 y 2018 el periodo de realización del estudio, un compromiso con todos los equipos directivos y docentes de las instituciones para realizar una devolución de los resultados. Esta presentación quiere reiterar nuestro más profundo agradecimiento y respeto a cada uno de los directivos, a los supervisores, a los docentes, a los técnicos y a los alumnos que colaboraron en las diferentes instancias de esta, de esta investigación este estudio. También el equipo PETA agradece la colaboración de todos los referentes funcionarios de la educación técnico profesional en cada una de las provincias y a los funcionarios y equipos de todas las direcciones de educación secundaria y de educación secundaria técnica de, la, de todas las jurisdicciones que fueron consultados y que allanaron el camino de comunicación con las instituciones. A fines del 2017... Y, y luego también en 2018, era muy eh, complejo, como ustedes se darán cuenta, poder eh, relevar y este, poder llenar todos los cuestionarios del relevamiento cuantitativo. Y fue necesario un, eh, estimular eh, la comunicación con ustedes, con estas 250 escuelas, con sus equipos. Y establecimos, esto se hizo con un intercambio, establecimos un, un, establecimos un intercambio muy cordial eh, con las escuelas, por teléfono, por WhatsApp, eh, por Skype. Este, en un puerta a puerta, eh, contratando a todos los equipos eh, que colaboraron con nosotros y que logramos entonces conectar, en, y, y en algunos casos personalmente, yo logré ir a, a la provincia y también Jorgelina a, a Tierra del Fuego, este, eh, Natalia donde no, después nos va a comentar, a la provincia de Buenos Aires, yo logré ir a la provincia donde nací, mi, mi querida provincia de Misiones y este, y también ahí establecimos este contacto para poder lograr eh, este, el relevamiento ese, ese enorme relevamiento de la eh, de, que, que supuso esta, esta, esta, esta investigación y realmente entonces el aprendizaje fue enorme eh, un aprendizaje que permitió en mi caso volver a las fuentes a las escuelas, a las escuelas técnicas el, el, el equipo que es más joven no tanto en todos los casos este, pero puedo, puedo, también significó un un enorme, eh, eh, una enorme experiencia, recuperar nuestra experiencia y volver a tomar eh, contacto con el, de las escuelas eh, este, y la potencialidad de los equipos y eh, de, de, de los establecimientos que sorteaban innumerables dificultades para lograr cumplir con las exigencias de las normativas sobre las prácticas profesionalizantes. Este video quiere servir de reconocimiento y estímulo para la difusión de la publicación que hizo el INET recientemente. Entonces estamos llegando a tiempo, por lo menos, para decirle que ya el estudio está publicado y ustedes lo pueden consultar. Esto lo están viendo en la filmina. Y además el PET propone la consulta de la página web de nuestro equipo, que, que también están viendo la filmina, y estamos abiertos a, eh, abiertas, abiertos, eh, como se dice en esta facultad, abiertos este, eh, a, eh, a, a, a, a continuar el vínculo con los equipos de las 250 escuelas, pero también eh, a, con todos aquellos que descubran este video. Eh, queremos eh, invitarles desde el inicio de este video, lo vamos a decir al final, invitarlos Invitarlas e invitarlos a realizar consultas y comentarios a través del correo electrónico y del canal YouTube de la Facultad de Filosofía y Letras, este, que está apareciendo en pantalla. Eh, y además ofrecemos, esto es la, esta es la idea de continuar en comunicación, eh, ofrecemos tres fechas para el intercambio de consultas y comentarios por vía del canal YouTube eh, de la facultad para el cual tendrán que asociarse, y eso lo va a explicar después Natalia al final, eh, y eh, prevemos tres encuentros eh, para poder este, responder a esas consultas. Además de que sepan, y está eh, en la página web, estamos acá en la Facultad de Filosofía y Letras, en Juan este, y, y José Bonifacio, eh, en la gloriosa facultad que ya tiene más de 120 años. Eh, y que eh, somos un equipo abierto a, a, a, a intercambiar y por eso ponemos la página web y está todo eh, y este es nuestro espacio para poder este, recibirlos y seguir en contacto y seguir aprendiendo de, este, como lo hicimos y, este, con ustedes en aquel, en, en aquel intenso trabajo de, de, de, de investigación. Eh, Hecha esta presentación, entonces, y el sentido de la misma, quiero, queremos remarcar que no vamos a cubrir toda la densidad de la, del estudio, es lo que estamos estimulando para que esa publicación, que acá yo tengo el capítulo, no es un capítulo muy largo, este capítulo está disponible, está accesible, lo pueden bajar, lo pueden tener ustedes en sus manos, este, y este PPT, eh, eh, perdón, esta presentación va a ser esa clase de de esta presentación cálida y afectiva de agradecimiento para que ustedes puedan conectarse con el material y seguro que en un intercambio directo podremos discutir cuestiones mucho más eh, cara a cara sobre lo que opinaban, cómo lo hacían ustedes en esas, eh, en esas planillas donde dejaron en claro todos los problemas que tenían, todas las dificultades y que han sido transmitidas todas al, al, al, al INET, porque esto logró eh, en papel, y, eh, en videos, en registros, y hemos traducido todo, no traducido, esto, el estudio logró, no están todos los materiales disponibles para que los equipos técnicos, las áreas de conducción y las eh, jurisdicciones de, eh, tomen cuenta de todas sus expectativas, que eran muchas, porque... Eh, eh, eh, nosotros aprendimos con ustedes, un montón de escuelas también dieron cuenta de que había, a, los había ayudado a pensar todo este problema, pero también había muchos que nos decían que era un esfuerzo sobrehumano, que no estaban en condiciones y que también escuchamos todas las críticas. Eh, entonces, eh, hecho esto, la, primer, eh, la, la, la primera parte tiene que, el, eh, tiene que ver con una breve presentación metodológica y del sentido del estudio. Eh, el enfoque, y esto lo están viendo ustedes en la filmina, el estudio propuesto por el PET sostuvo un, el abordaje provincial. Nosotros defendimos desde el comienzo que el entender el, el, las prácticas profesionales requería eh, ubicarse en cada una de las provincias, que son 24 24 eh, sistemas educativos, con sus diferencias. Eh, este, y que es responsabilidad de los gobiernos provinciales en la implementación de las PP con las características que sus normativas legales o la aprobación o la, la puesta en práctica de las mismas normativas nacionales eso pasaba eh, le, el planteo del estudio para el PET, por parte del PET y como lo están viendo ahí en la filmina tenía Abordó toda una discusión que tenemos como equipo Que ustedes también tendrán la oportunidad de verlo en la página web Una discusión sobre el tema de teoría y práctica Sobre esto podemos nosotros comentarles largamente Que es un tema, un tema de seminario doctoral de las tres este, Porque es realmente una... Eh, creemos en esa alianza entre teoría y práctica Y que solamente con una buena teoría tiene sentido la práctica Que la práctica de por sí no va a brindar eh, todo, todo aquello que se necesita si no hay una reflexión ordenada sobre la misma. Eh, por el otro lado, reconocemos eh, que la, el peso de las condiciones de la realidad social y productiva provincial y local es fundamental para esta, esta pretensión de prácticas eh, profesionalizantes, como lo dice la normativa, esto estímulo el camino de, eh, de la práctica profesional posterior de los técnicos. Y que... En, en una serie, por eso la, el, el, el, esta muestra con la que tuvimos muchos problemas, como vamos a decir después, esta muestra este, eh, eh, eh, levantaba escuelas, nos, nos comunicó con escuelas riquísimas que estaban aisladas y que no tenían ninguna demanda y posibilidades de práctica. Este, y entonces esto también era una restricción para y el otro es destacar, el tercero es destacar las capacidades de las escuelas, que en circunstancias comunes como esas, eh, ideaban diseños, prototipos internos, eh, ejercicios como si estuvieran haciendo prácticas, este, salvando y compensando las condiciones materiales y las limitaciones de contexto. Ahí tienen un, un mapa de la Argentina, con el objetivo del estudio tal cual lo preveía el INET. Nosotros respondimos a una investigación del INET y después empezamos a discutir con ellos. Esto creo que también fue valioso. Pusimos nuestras limitaciones y nuestras eh, objeciones a lo que nos había tocado. Y en esta discusión también este, creo que aportamos y también son parte de las limitaciones del estudio. En ese mapa que ustedes ven... Están localizados todos los puntitos de las 250 escuelas que, porque se, el, el objetivo era explorar la implementación de las prácticas profesionalizantes y las características que asumen en las escuelas secundarias de las 24 jurisdicciones volvemos a decir, sabemos de estas 250 escuelas pero no, las características no pueden ser y eso lo vamos a reiterar varias veces acá no pueden ser expandidas a las eh, características de las prácticas en misiones o en el caso de Buenos Aires no dan cuenta de, lo, de misiones y vamos a plantear después limitaciones para, eh, alrededor de esto entonces, la realización de una encuesta online, esto fue una tradición del equipo PET que venía trabajando y también fue una tradición que nos puso a un límite, porque confiamos mucho en esta, esta posibilidad de la encuesta online y no se nos aclaró por ahí que... En el propio INET, de que había límites respecto a esto, porque las conexiones online no eran adecuadas en todo el país y algunas escuelas directamente no tenían conexión. Este, y esto fue un toparnos con la realidad y un hacernos cargo de esta, de esta intencionalidad frustrada y error de cálculo, error de televisión Pero de cualquier manera logramos hacer contactos directos, ir a la escuela y terminar por correo electrónico y por vías alternativas resolviéndolo. Y por el otro lado, eh, eh, trabajamos un estudio en profundidad con 80 escuelas. Quiero acá volver a recordar la filmina del equipo, que valía la pena volverlo a poner. Este, eh, esas 80 escuelas, con, yo, quiero aclararlo ahora al comienzo, eh, eh, supusieron un trabajo enorme de, de coordinación por parte de quien seleccionó y quien intervino en la selección, que fue la coordinadora de todo el trabajo que fue mi el, Láter acá eh, de la doctora Natalia Herger, y ahí este, y hubo un equipo para, que, para conseguir en todas las provincias, con algunas dificultades en algunos casos, pero que eh, este, eh, ha significado también, un, eh, quiero reiterar, ahí tienen los nombres de todo el equipo que colaboró, y lo tienen también en la publicación. Entonces, con ellos y con ellas eh, trabajamos en todo, el, en todo el país, en algunos casos fuimos nosotros mismos este, los que hicimos esos 80 riquísimos estudios de caso. Eh, reitero que el PET adaptó el diseño original del diseño, que contempló la realización de etapas sucesivas de profundización de, eh, y de... de de consulta virtual y de estudio de caso, tenía que hacerse uno a continuación del otro, eso fue lo de la previsión horizontal, original, y luego tuvimos que, este, eh, tuvimos que, eh, eh, tuvimos que hacerlo eh, al mismo tiempo y, y tuvimos que resolver ese problema. La muestra que tenemos, tenemos, la muestra tiene una sobre representación del sur, del MOA, del NEA y de Cuyo, y tiene una sobre representación de por ejemplo, nada menos que la Ciudad de Buenos Aires tenía dos instituciones, ¿eh? tres, tres un, dos, dos del sistema y una de la universidad, uh -huh. este, y después este, la Provincia de Buenos Aires tampoco. Esto es, eh, lo, esto es una de las cuestiones por las cuales nosotros discutimos hasta la representación regional. Yo creo que tenemos 250 escuelas y e intentamos, como pudiera, ¿eh? este, trabajar... El, la ubicación de estas escuelas en todo un mapa, ahí tenemos, eh, compartimos con eh, Jorge Luna nuestra pasión por la, por la territorialidad, Natalia también, por supuesto, desde siempre. Este es un enfoque del, del equipo, por algo este, este programa... Eh, eh, por estas cosas del destino ha hecho que finalmente el programa de Educación, Economía y Trabajo de... estamos en el quinto piso, pasamos al cuarto y estamos al lado del Instituto de Geografía este, muy cercano a los enfoques de nuestras tareas de, de, de, de revisión de la localización espacial entonces para poder compensar esto, eh, trabajamos con una base de datos disponible de toda la información departamental y de la localización espacial de las escuelas, para tratar de ver el tamaño de las escuelas, la consulta informal a, a todos los eh, informan, eh, informantes de la, la, la redundancia, de investigadores de la universidad, de referentes que nos dieran cuenta sobre las características de la zona, etc., eh, para poder terminar de elegir esos casos. Pues los 80 casos fueron una decisión eh, del equipo y basado en estas cuestiones. Hacíamos también integraciones en la web para ver cómo era la escuela, cómo eran las escuelas y tomamos entonces decisión sobre esos 80 casos más de los que nos habían pedido, 82 82 Los 80 eran los originales Los Y además nos basamos en los informes de autoevaluación institucional que remitieron remiten las escuelas secundarias técnicas a la INET, así que también los consultamos. Eh, eh, y acá entonces llegamos a la propuesta del esquema conceptual comparativo del abordaje cuantitativo y cualitativo que ustedes están siguiendo en la página eh, están siguiendo en la firmina eh, quiero entonces comentar allí que el, el, el relevamiento cuantitativo eh, eh, para, que diera cuenta de la diversidad de contextos y formatos de las PP que ese fue nuestro objetivo se hizo con una, un protocolo online, que te, esto lo, lo, lo, lo coordinaron también Natalia Herria con el Yara Magariños. Y, este, y ahí hubo una carga de todo el cuestionario elaborado por nosotras y discutido con el INET. Esto es importante. Eh, con el INET discutimos y con el equipo... Eh, de, de, de contraparte de INET y con el equipo de, condu de dirección de la educación técnica eh, profesional también incorporaron observaciones, es, eh, hubo de vuelta respecto a todo lo que incluir, lo que, lo que a veces en vez de simplificar complejizaba porque se ampliaba, este, pero entonces ese cuestionario que dio... Que, que dio trabajo para poder llenar, pero después también en un alto número de ustedes escuelas nos decían que nos había ayudado a ordenar, a pensar, a identificar y a, y a demandar también al INET y a, la, a los referentes provinciales, les permitió expresar esto, eh, tenía todo el tema de, de, de datos de la escuela, la especialidad, el perfil profesional, las características de ubicación, contexto la, la percepción que tenían los directivos del contexto socioproductivo y socio-comunitario los recursos de la escuela y los recursos docentes. Después eh, estaban todos los datos de organización y planificación de las PP, tanto las escuelas que no realizan PP como aquellas que realizan PP, porque teníamos, estábamos con situaciones de ambos tipos. En ambos casos, entregar los motivos por lo que esto no sucedía las características del personal a cargo, ahí entonces empezábamos a detectar todo este problema del de efecto tamaño y el efecto de planta funcional, cuanto más docentes, mayor ductilidad y posibilidad de hacerse cargo, la falta de cargos. El tema de organización y planificación de las PP, dimos cuenta tanto de las escuelas que no realizan PP como escuelas que realizan PP y ahí entonces hagamos eh, motivos y también, eh, en el otro caso, la existencia o no de plantas funcionales adecuadas por cargos, cargos previstos para, eh, eh, este, para la realización de estas prácticas o, no, o la no disponibilidad, eh, qué lugar tenían en el plan de, de estudio estas prácticas, porque no, no, no este, si, eh, eh, tenemos, esas 24 provincias tienen eh, normativas distintas respecto a la educación secundaria. De, para eso nosotros hicimos también complementariamente un esfuerzo grande del informe eh, general y además porque es una línea de investigación del equipo y con, la estamos continuando ahora y vamos a tener oportunidad a lo mejor de cruzarnos en el futuro nuevamente, en, el, en la investigación que estamos haciendo, que está en este caso sistematizando Jorgelina Sácera, estamos dando cuenta de esa tipología de transformaciones de la, de la educación secundaria en la Argentina porque realmente tendría, tenemos que lograr este, entender cuáles son estas diferenciaciones entre si hay, cuáles son el alcance de estas modificaciones en todas las provincias en ese contexto qué lugar tienen las prácticas qué lugar tienen las prácticas en secundaria, en secundaria técnica a eso pudimos también llegar a entender algo en este, en este relevamiento y la otra pregunta eran las características de los estudiantes cuánto las escuelas estaban enterados de quiénes eran sus estudiantes de dónde venían este, eh, cómo era la participación de los estudiantes en esas, en esas prácticas, cuál, era, cuál es la valoración pedagógica que también va a ser parte de esta presentación, y los logros y dificultades. Esa cuestión yo creo que es una de las, uno de los goles de, de, de, de este relevamiento, porque seguro que eso da cuenta y transparenta la situación de todas las prácticas del país, aún a pesar de la muestra. Eh, y por el otro lado, este, también en profundidad se le pedían perfiles de las prácticas. Así que ahí, esta parte, de la, esta parte de la, del, del, del estudio permitió eh, eh, eh, profundizar en paralelo con los estudios de caso, perfiles de práctica que pudimos contrastar con lo que se hizo en los estudios de caso. Eh, la densidad del cuestionario, del relevamiento cuantitativo es... Supera la de una, una barrida general, era una encuesta en profundidad, este, por eso dio mucho material, tan, tan rico como el de los estudios de caso. Los estudios de caso que ahora van a empezar a presentar las colegas este, eh, tienen que ver con. Eh, ...escuelas seleccionadas como caso para profundizar en dimensiones a partir de entrevistas a directivos, a estudiantes y a organizaciones externas que dieran cuenta de la opinión. Y en eso pasamos todos. Yo tuve la oportunidad de ir a una escuela en Bariloche, este, Jorge Mina, eh, que tuvo que ver con la de Guerra del Fuego, y vos en la... Yo con algunas escuelas en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, como exacto y este Exacto. Y, y, y, y después el resto de los colegas este, tuvo que ver con, la, eh, con la, las 80 del país. Eh, la organización y planificación de las PP era el objetivo central. Las dificultades en la y que se explayaran, estar todo esto registrado. Eh, y cómo se hacía la programación. Y a la vez que ver eh, la... la, la esto en acción, ¿no? de tratar de ver cómo se realizaba, cuál era la respuesta de las instituciones de demandantes, las instituciones con las cuales se realizaba, o cuando era interna, cómo era que se hacía, se ponía en práctica, cuál eran los mecanismos de seguimiento, cuál era la participación de opinión de los alumnos. Tomábamos contacto con los alumnos directamente, el focus group, para que los respondieran, cuál era la valoración y los logros y dificultades nuevamente. Amén de eh, cómo eran eh, las actividades y cómo eran evaluadas, este, eh, eso era también un tema. Eh, eh, yo me permitiría que esta, esta, esta, esta filmina que dio lugar a, y que y a, y empata con la siguiente parte, le ofrezco a Natalia, que dé cuenta de lo que fue este, las dimensiones de análisis, las variables de interpretación y clasificación de las PP, porque de alguna manera es lo que sigue en la presentación que corresponde a la segunda parte sí. sí, como ustedes recordarán eh, si los que están viendo esta, esta presentación completaron los, los, los formularios y fueron, fueron entrevistados, entrevistadas ambos cuestionarios, como acaba de decir la, la profesora eh, tenían contenidos similares y preguntas similares eh, y esto apuntaba a estas grandes dimensiones y temas de análisis que son los que ustedes van a poder consultar en, el, en este capítulo del, del libro del INET, ¿no? Las dimensiones fueron la planificación y organización, la implementación de las prácticas, el seguimiento y la evaluación de los estudiantes y eh, la clasificación de las prácticas profesionalizantes según sus objetivos y actividades y la valoración pedagógica de los saberes que eh, docentes, organizaciones y estudiantes adquieren ¿sí? o pueden apuntan a lograr eh, en la formación de, estos, de los futuros técnicos de educación secundaria. Con estas grandes dimensiones llegamos a algunas clasificaciones ¿sí? respecto a tipos de prácticas profesionalizantes, acordes a las normativas eh, establecidas a nivel nacional, eh, el nivel de organización de las prácticas y eh, las situaciones de las escuelas interpretadas como perfiles institucionales. Estas clasificaciones y todos los resultados fueron interpretados en función de la provincia, de las especialidades de cada escuela y de las especialidades en cada una de las prácticas, el perfil docente, el perfil docente de la escuela, relacionado con la titulación, el porcentaje de los docentes titulados, el tamaño de las escuelas en función de la cantidad de estudiantes y la localización de las escuelas de acuerdo a eh, la población, la cantidad de eh, población del departamento, la localidad en las que estaban situadas. Cada una de estas de estas variables fue entonces clasificada en función de escuelas grandes, chicas o localización en función de si estaban localizadas, por ejemplo, en grandes, en grandes ciudades, en ciudades capitales o en ciudades más pequeñas y hasta peri-rurales, eh, ¿no? Hasta rurales. Eh, entonces... Eh, Ahora to me tocaría hablar justamente de algunas características de las prácticas, de algunos resultados. Como indicó la, la profesora al inicio, en esta presentación vamos a hacer hincapié en cuestiones que nos parecen más relevantes, pero que no, no, no, no reflejan quizás todo, el todo lo que hemos analizado, sino que estamos puntualizando en algunas cuestiones y en este caso, Hablaría de las características, de las prácticas profesionalizantes en la muestra de escuelas secundarias eh, elaborada por el INED para este estudio. Y en este caso, en esta muestra de escuelas, entre estas 226 que finalmente llegaron a completar eh, los cuestionarios online, la verdad que fue un esfuerzo, pero que fue altamente, digamos, un esfuerzo que tuvo altos resultados en términos de la cobertura esperada, eh, nos mostraba que eh, de todas estas escuelas el 77% estaban implementando ya las prácticas profesionalizantes y que la mayoría lo había iniciado hacia el 2013 y luego más fuertemente hacia 2016 y 2017. Eh, y que en el caso de, las, de casi el 25% de escuelas que no había todavía o no estaba todavía implementando las prácticas, esto se debía a que, dada el proceso de implementación y homologación de los títulos y de los planes de estudio que ustedes ya están finalizando en algunas provincias, no habían llegado aún al eh, año de estudio correspondiente a las prácticas profesionalizantes. Eh, esto también, o en, en algunos otros casos señalaban dificultades de la escuela para la implementación. Pero esto de no haber llegado al último año de estudio da cuenta de la diversidad, ¿no? De situaciones en las que se encontraban las escuelas de la muestra eh, eh, respecto a la implementación de los planes en, esta, en estas 24 jurisdicciones y en este proceso paulatino de... Eh, de reforma de la escuela secundaria y de, de la escuela secundaria técnica. Es eh, sabido que las escuelas secundarias y en, eh, en especial las técnicas a, realizan algún tipo de vinculación con la realidad social y productiva desde siempre, desde sus inicios. Por lo tanto, las instituciones que no estaban realizando aún prácticas profesionalizantes sí registraban otros tipos de eh, prácticas de estudio y trabajo para sus estudiantes en distintos momentos de, de, de su recorrido por, por los seis años de formación. No se llamaban a uno, no tenían la característica de obligatoriedad de las, de las prácticas profesionalizantes, pero sí implicaban esta vinculación con la realidad social y productiva o el acercamiento al perfil profesional. De, eh, al que, al, en el que se estaban formando estos estudiantes y entonces tenían formatos similares a los que adoptan las PP por la normativa las pasantías, proyectos productivos con otras instituciones emprendimiento a cargo de los docentes alternancia entre momentos eh, en la institución y momentos en un establecimiento o en otra organización de la realidad eh, cercana de la escuela, ¿no? y esto era muy importante en el caso de las escuelas agro, agropecuarias, o hasta experiencias de eh, empresas simuladas. Y en este sentido, entonces, constituyen todas estas experiencias y todas estas prácticas que nosotros denominamos de estudio y trabajo, eh, experiencias de base y recursos sobre... Las cuales las propias instituciones pueden poner en juego luego al momento de eh, implementar, diseñar, trabajar estas prácticas obligatorias de estudio y trabajo que son las PP. En este sentido, nosotros partimos, y por eso hablo de, estudio, de práctica de estudio y trabajo, de considerar a las prácticas profesionalizantes como un tipo de práctica de estudio y trabajo, ¿no? De, este, de espacios donde la formación de los estudiantes en, los estudiantes entran en contacto con otras eh, áreas instituciones espacios de la realidad social y productiva que los podría dar, que deberían dar cuenta de la complejidad justamente de la realidad a la que se insertarán como en este caso técnicos o si habláramos de la educación superior ya como profesionales la palabra profesionalizante fue interpretada entonces desde nuestra perspectiva como de, desde una perspectiva más crítica, preguntándonos a qué se refería el término profesionalizante, por qué hablar de profesionalizante, y entendimos que tiene que ver con el término que se adoptó en la, en la normativa, con la intención de dar cuenta de un camino hacia un una ocupación o una profesión técnica, eh, pero en este sentido hay estudios que nos han mostrado que justamente las ocupaciones técnicas, eh, el, el término de técnico en el mercado de trabajo es un, te, es un término o un, es un, un espacio que puede estar cuestionado si existe o no y desde ahí entonces venían nuestras eh, indagaciones y nuestras perspectivas más eh, críticas o de, o de dudas respecto a la, a, la, a la utilización de este término de profesionalizante. ¿no? Pero la cuestión tiene que ver fundamentalmente con el lugar que ocupan este tipo de prácticas de estudio durante la formación inicial y con vistas a promover saberes ligados al saber hacer, al saber ser y al saber estar eh, en relación con el mundo del trabajo. Lo que dan cuenta el estudio es de la diversidad y la dispersión de este tipo de prácticas a lo largo y a lo ancho de todo el país y de las distintas instituciones que hemos, que hemos recorrido y que, que hemos consultado y entrevistado, no podemos hablar, obviamente, del total de las escuelas técnicas, ni siquiera del total de escuelas o de, la, de las realidades provinciales en sí. Una cuestión que aparece, habíamos hablado de la implementación de las escuelas. Bueno, las escuelas que están ya implementando, desarrollando prácticas, eh, lo que señalan es que muchas disponen de los docentes o disponen de docentes para realizar estas prácticas sin embargo, para diseñarlas, para planificarlas y para implementarlas. Sin embargo, lo que señalan es que estos docentes que se encargan no necesariamente son docentes que han sido designados para realizar esta función. Y esto habla entonces de tareas que son asumidas por un cuerpo docente ya existente en la institución, docentes muchas veces de taller otros docentes, coordinadores de especialidades, pero que asumen esta función, además de la función que ya están desarrollando. Habla entonces de cierta sobrecarga y superposición de funciones ¿sí? que estos docentes manifiestan, o que las escuelas y sus directivos y docentes manifiestan. En pocos casos se había designado docentes o tutores de prácticas específicos para cumplir esta función. Y en muchos casos... La participación, la, el diseño y la puesta en marcha de estas prácticas implicaba que el directivo o el equipo directivo, en el mejor de los casos, junto a estos docentes disponibles y dispuestos, iniciaran estas tareas eh, sumándolas, como ya dije, a las que ya, ya tenían, ¿sí? a las que ya desempeñan regularmente. Eh, respecto a cómo interpretamos o cómo analizamos estas prácticas dije, dije hace un momento que tratamos de hacer el análisis en función de tipos de prácticas por los criterios viendo cuáles se acercaban o se alejaban más de los criterios normativos vigentes sí, tratando, firmina, ¿no? y aquí claro aquí está la firmina, la firmina que que, va a estar, ...que está figurando en este video, ustedes ven la clasificación que hicimos... ...y eh, un porcentaje respecto a las prácticas que informaron en 2016 y 2017... Primer, ...segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017... ...donde veíamos que la mayoría de las prácticas, casi el 80%, corresponden o cumplen con los criterios normativos pero la mitad de ellas se realizan en, situa se realiza en situaciones concretas de trabajo y un 30% se hace al interior de la escuela para responder a una necesidad de la institución y, o de otras organizaciones. ...con las que se vincula la escuela y del contexto social y productivo... ...o de comercialización. Ahí vamos a hablar de, de las actividades que, que se plantean a los estudiantes... ...qué tipo de actividad. Y es menor el porcentaje de prácticas que no, no apuntan a situaciones reales de, de trabajo... ...pero sí que hacen a la aplicación de conocimientos... ...de, de conocimientos, sean técnicos, normas o medios de producción vinculados al perfil profesional. Y en esta muestra de prácticas profesionalizantes encontramos que es mínimo el porcentaje de prácticas que no responde o que no se vincula al perfil profesional de formación. Respecto a los objetivos, se reitera en, en parte lo que se vio antes en este, en este otro cuadro, o se refuerza, porque vemos que la mayoría de las prácticas profesionalizantes se diseñaron y se pensaron en, en función de que eh, los estudiantes se acercaran, lograran alguna comprensión del mundo del trabajo en el cual se van a insertar eh, en algún momento, sea como técnicos o a posteriori de otra formación. Pero apuntaban a, justamente a la formación y a la comprensión del mundo del trabajo eh, del técnico y vinculado al perfil profesional otras prácticas, eh, casi un 20%, y apuntaban a fortalecer el aprendizaje, a la integración de los conocimientos que los técnicos, que, que estos estudiantes en formación este, habían adquirido a lo largo de, de, los, de, de estos seis años de estudio, seis o siete años de estudio. Eh, y en este sentido, bueno eran espacios justamente para revisar o para reforzar algunos conocimientos y en algunos casos algunas temáticas que quizás no habían sido tratadas en otros espacios. Y solo una mínima proporción de las prácticas daba cuenta de buscar, acercar a los estudiantes a la comunidad y la formación en valores atender entonces a, a, a cuestiones que tienen que ver con la solidaridad con responder a, a necesidades más vinculadas a, a la solidaridad y a los valores en el, las áreas locales en las que se encontraba eh, respecto a las actividades que realizaban los estudiantes este fue, este fue uno de los temas que, que, que también nos interesó contrastar y ver que ustedes están viendo en la filmina, vemos que la, casi el 40% de las prácticas apuntaba a que los estudiantes pudieran poner en práctica, valga la redundancia, eh, saberes que, eh, vinculados a la producción de bienes o a la prestación de servicios en una organización externa. ¿sí? Mientras otros casi también 40%, apuntaba a la producción de bienes y servicios, pero dentro de la escuela, sea para la escuela o para una organización, pero la actividad de producción estaba realizada dentro de la escuela. Otras prácticas apuntaron más a pensar o a preparar a los estudiantes en la elaboración de proyectos, tareas de investigación, registro de actividades, trabajos prácticos, y fue ya mínima, eh, las instancias de prácticas que tenían que ver con visitas a empresas u, organización, u otras organizaciones e instituciones. Hubo algunas prácticas vinculadas a la asistencia a cursos o incluso experiencias de docencia de estudiantes eh, que acompañaban a, a estudiantes de, de, de otros grados, de otros años, menores, a, eh, y los seguían y los acompañaban en las actividades eh, que, que realizan, lo supervisaban, por ejemplo, en escuelas agropecuarias, en las actividades de registro y atención de plantaciones o de eh, cuidado de animales de distinto tipo. Sí. El otro gran tema de organización y análisis de, de, de, la, de toda la información disponible nos llevó a clasificar las prácticas según nivel de organización. Y ahí entonces, Jorgelina nos va a contar... Bueno, acá como recién mencionó Natalia, uno de los ejes de análisis ¿sí? de todas esas numerosas preguntas que, que formulamos a, a ustedes, este, fueron pensadas y fueron analizadas a través de, de tratar de ver cómo se organizaban las prácticas profesionalizantes y llegamos a ver distintos tipos de prácticas según tres niveles posibles de organización. Ustedes van a poder ver en las minas, este, en el video, cómo hay una relación entre los niveles de organización, en cuáles especialidades eh, predominan este, en qué lugar se realizan, si dentro de la escuela, fuera de la escuela Y qué formatos ¿sí? de prácticas profesionalizantes tienen estos niveles de organización Primero hemos encontrado prácticas que tienen un alto grado de organización Unas 38 prácticas, ¿sí? de un total de, de 132 Porque hay escuelas que realizan más de una práctica profesionalizante Entonces un total de 132 prácticas este, analizadas 38 tienen un alto nivel de organización. ¿Y qué implica que tengan un alto nivel de organización? Por ejemplo, que hay una coordinación de los directivos con docentes específicamente este, designados para desarrollar las prácticas profesionalizantes, que existe un plan institucional para desarrollar las prácticas profesionalizantes, y entonces hay una coordinación del sentido de esa práctica que se realiza con lo que ocurre en la escuela. Que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos han intervenido inspectores superiores o inclusive mismos referentes del INET que han orientado cómo realizar estas prácticas, prácticas en las que también hubo instancias regulares de seguimiento y evaluación en donde se han elaborado, por ejemplo, planillas ¿sí? o métodos consistentes para ir este, viendo cómo se estaban desarrollando. En los casos en que las prácticas se realizaban en organizaciones externas a las escuelas, por ejemplo, y también había un vínculo fluido entre la escuela y la, y la organización, en la escuela se sabía específicamente qué era lo que los alumnos estaban haciendo en esa organización y cómo esas actividades se desarrollaban este, con su formación y tenían relación específico con el perfil profesional. También en la organización externa habían designado un tutor o tenían también plan de prácticas y en instrumentos de, de seguimiento. Y coincide esta situación con que se tratan prácticas que se desarrollaron en escuelas que no presentaban dificultades respecto al personal docente disponible, respecto a sus recursos. Este, y entonces ahí tuvieron que enfrentar muy pocas dificultades para poder implementar las prácticas como se lo habían propuesto. Luego tenemos una mayoría de las prácticas que hemos relevado, eh, de un nivel medio de organización. Prácticas en donde, por ejemplo, do, hay un docente designado, pero bueno, por ahí no tenía ya tanto vínculo con el equipo directivo y tenía que hacer un poco la gestión... Este, ...más administrativa de esa práctica con el seguimiento pedagógico... Este, ...donde no hay un plan integral o un plan institucional de prácticas... ...sino por ahí cada docente de cada especialidad o de cada espacio de práctica... Este, ...seguía sus propias actividades de una manera un poco más independiente... ...donde las actividades de seguimiento y evaluación de las prácticas... ...eran más bien intermitentes o, o se iban dando según el desarrollo de, este, de las prácticas... Este, también esto ocurría un poco con los vínculos con las organizaciones externas. Se sabía en líneas generales qué era, cuáles eran las tareas que los alumnos estaban realizando en las organizaciones externas, pero por ahí no había un seguimiento tan estrecho de qué era lo que estaba sucediendo, sucediendo allí. Eh, las instituciones que desarrollaron el nivel medio de organización de, de prácticas, que como dije es un tipo que reúne a la mayoría de las prácticas estudiadas, este, eran instituciones que han debido enfrentar algunos problemas para organizarlas, para implementarlas, pero que han encontrado el camino, han superado esas dificultades y las pudieron este, llevar adelante y que, bueno, ven un aprendizaje este, cada vez que, la, que las van desarrollando. Finalmente, hay un punto de prácticas, una minoría, 28 prácticas que tenían un nivel bajo de organización, en que principalmente se estaban desarrollando en escuelas que las estaban realizando. Por primera vez, escuelas que además tenían dificultades de equipamiento y para contar con el personal docente necesario para realizar esas prácticas. Eh, en el caso de las prácticas con bajo nivel de organización sucedió, bueno, y acá había un solo docente que se encargaba de todos los aspectos este, que no tenía la, la posibilidad de poder intercambiar o de poder obtener el aval de otros docentes o del equipo directivo este, como para que los, los ayuden o les den más un sostén. Eran prácticas donde no se planificaba previamente qué iba a acontecer sino que se iban desarrollando actividades o se iban a... Este, instituto, organizaciones externas a la medida que se iban consiguiendo las actividades eran posibles de desarrollarlas porque se obtuvieron los recursos para poder hacerlas muchas veces sucedía que eran los propios estudiantes los que eran los encargados de gestionar sus espacios de práctica, de proponer los proyectos este, y entonces este, el docente se encontraba por ahí que tenía que hacer el seguimiento de múltiples estudiantes que estaban haciendo actividades muy muy diferentes, y que, como mencioné anteriormente, había dificultad en las instituciones en el acceso a recursos, bueno, este acceso a recursos para las actividades generales de todas las escuelas, de todas las actividades de la escuela, también afectaba el desarrollo de las prácticas, porque los docentes tenían que tratar de conseguir este, las aulas, los equipamientos, las organizaciones, y bueno, y en función de eso, la práctica se hacía o no se hacía, y si no se podía hacer, bueno, se la reformulaba para que se pudiera este, realizar, pero por ahí apartándose un poquito de lo que era la idea original este, para, para esa práctica. Entonces esto tiene que ver con una serie de dificultades, y dificultades este, comunes que iban expresando... En los cuestionarios, en las entrevistas este, que nos han comentado este, personalmente o, o por distintos medios. Bueno, de qué es lo que ocurre con las prácticas profesionalizantes y cuáles son las dificultades este, comunes, transversales, más allá de los aspectos puntuales que habrá afectado este, a cada uno. Y encontramos que hubo dificultades comunes a las prácticas profesionalizantes que se desarrollaban dentro de las escuelas como dificultades comunes a las prácticas que se desarrollaban fuera de las escuelas. Eh, dificultades comunes que ocurrieron en las prácticas internas, como las, las hemos llamado y lo, lo pueden ver este, en el capítulo este, del informe del relevamiento, principalmente es la falta como lo mencioné anteriormente, la falta de espacios, la falta de equipamientos, de, de, la falta de entornos formativos adecuados para poder desarrollar las prácticas planteadas, la falta de insumos, este, muchas veces este, de, de, este, de la, los mismos materiales este, para trabajar, eso dificultaba en algunos casos, la falta de docentes, de docentes que puedan tener esa disponibilidad para desarrollar la práctica, por esto que mencionaba anteriormente, este, Natalia de pocos nombramientos este, de este personal y finalmente hubo un grupo importante de escuelas un 20% aproximado que mencionó que, bueno, que no tuvo dificultades este, lo, cual, lo cual estuvo bien en cuanto a las dificultades encontradas en común para desarrollar las prácticas externas estaba el, el, principalmente la dificultad de establecer el vínculo con una organización externa ¿no? con una institución con una fábrica, con un comercio, este, con otra escuela, que quiera recibir a esos estudiantes. Este, y esto muchas veces tenía que ver también un poco con el entorno socioproductivo en el cual se insertaba la escuela. Y después otras dificultades que tenían que ver con el traslado de los estudiantes, la falta de seguros, la inadecuación, por ejemplo, que en la organización externa había entre los horarios escolares y los horarios de la organización, o las tareas que se pautaban para los estudiantes, mencioné también este, cierta dificultad cuando no coincidía la especialidad de la escuela con, bueno, las organizaciones cercanas que podían recibir a los estudiantes este, en, en torno a lo socioproductivo y luego toda una serie de problemáticas en torno a las gestiones burocráticas administrativas para gestionar la salida de los estudiantes este, fuera de la, de la escuela. Como problemáticas comunes podemos mencionar Simplemente que hubo en algunas instituciones una cierta dificultad para comprender qué decía la normativa sobre las prácticas profesionalizantes, cómo organizarlas, cuál era el sentido de esas prácticas, este, cuál es su sentido formativo. ¿no? Y luego, por último, encontramos este, como una dificultad común este, más que una dificultad, como un aspecto que, que, que fue surgiendo que tiene que ver con las cuestiones de género, con cómo las alumnas mujeres muchas veces, ya sea por la especialidad o por los lugares donde se desarrollaban o por las maneras en que se distribuían las tareas, no siempre podían desarrollar las prácticas profesionalizantes de manera igual a la de sus compañeros varones, ¿no? Se distribuían las tareas... Este, de forma muy, muy diferente. y Entonces muchas veces, por ejemplo, a las mujeres se les asignaba este, tareas a realizar más dentro de la escuela, en el aula o de asistencia y los varones son los que salen, los que hacen por ahí las labores más manuales o están en contacto más en los ámbitos de trabajo este, y las mujeres, las alumnas no. Quería transmitir, si es posible, solamente un par de, de dichos o, o de citas este, muy significativas para ponerlo en la voz de, de ustedes mismos y que seguramente este, muchos se, se, se, se van a reconocer video, ¿no? y que también se pueden, se pueden poner, sí, sí. Este, pero solamente para leer, este, contarles este, una o, do, o dos, por ejemplo... Bien. Por ejemplo, respecto al establecimiento de las relaciones con las organizaciones externas que mencionábamos, ¿no? En una escuela de la región del noroeste nos dijeron, queríamos que los chicos sacan pasantías afuera. Se llamó, se golpeó puertas, insistió, pero al ver que no era posible, se llevó a cabo este método, el de la práctica interna. No fue posible, ¿no? Ese, ese contacto. Este, por ejemplo, respecto a que esto es interesante de cómo no siempre con organización externa se entendía cuál era el sentido de la práctica profesionalizante. De, de, decían unos docentes en una escuela de la región del Cuyo. Yo al poquito de asumir me di una vuelta por Farabela y vi a los alumnos doblando ropa. Nosotros no los preparamos para que doblen ropa y la pongan en los estantes. Si bien no es una tarea desmerecedora, ellos se están preparando para otra cosa. ¿No? Entonces hay un desacople entre la tarea asignada a los estudiantes Y cuál era el sentido de la práctica y de su perfil, de su perfil este, profesional Sobre la falta de docentes, por ejemplo Solamente pudimos cubrir esos espacios con profesores que estaban en horas de disponibilidad Entonces con ellos empezamos a trabajar Y quedó pendiente un espacio que recién fue cubierto en los últimos meses Y después de la resolución nos autorizaron este es un dicho de una escuela de la región del Noroeste. Pasaban muchas escuelas que no había el docente para empezar las prácticas, iba transcurriendo el año, finalmente cuando se nombró ese docente, bueno, ya el año se, se, estaba, se estaba acabando, ¿no? Entonces ahí se, se generó todo, toda una situación. Este es un tema que seguramente muchísimos de ustedes también se van a ver reflejados. Los seguros. Los seguros. Nadie quiere pagar el seguro. Porque si vas a enfocar todos los puntos negativos, no los sacás nunca. Ni a una práctica de poda, de hierba, porque es peligroso. ¿Qué pasa si lo pica una víbora? Entonces, ahí no podías esperar el seguro. O que las empresas mismas también consideraban en muchos casos riesgosos recibir a los estudiantes. Y entonces decir, y el departamento legal de la empresa nos cerró las puertas. Entonces, tampoco pudieron, por la falta de seguro, llevar a los chicos a, a esa empresa a trabajar. Y otra cuestión, los problemas burocráticos administrativos. Los encargados de las prácticas en la dirección del nivel no se han puesto de acuerdo en cómo y en qué formato elevar la propuesta de la práctica. Tal es así que mandamos tres formas distintas, tres solicitudes distintas de lo que ellos han dicho. Y cuando se esclareció, ya estábamos a mitad de año prácticamente. En las escuelas, este, las, las escuelas este, eh, los cursos de, de de, de operarios este, de, las, de, de, las, de, de las primeras este, escuelas sindicales. Eh, ¿qué, ¿Qué significó la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica para, organiz, para, para, para, para plantear escuelas técnicas y también regla, reglar desde la época de Perón lo que fue el, el régimen de aprendiz? Eh, eh, y, y algo de todo este tema de las pasantías vuelve a aparecer con, con otras orientaciones incluso, la apología de la práctica que tuvo en este último periodo y tan discutido por el, en, el, en, el, en, el, en el actual gobierno de Macri este, pone en cuestión qué significa esto de valorar tanto la práctica. Evidentemente la, la investigación nos dio, nos dio idea de que esto no se puede apologetizar tan fácilmente y no se puede desprender del desarrollo de cómo se está implementando el plan de estudio, qué capacidades tienen las escuelas para el desarrollo curricular y para, la, para la, el acceso al conocimiento por parte de todos los, todos los jóvenes. Este, eh, entonces el te, el, el, está en juego la, la, la tradición de la, de, la, de la educación técnica y de la educación secundaria y cuál es la consolidación de la estructura académica de estas instituciones. Esto se pone eh, muy en juego, porque eh, las escuelas técnicas, como escuelas secundarias también, eh, eh, plenamente consolidadas, eh, son un, eh, tienen una posibilidad. Las escuelas con eh, varias este, eh, modalidades internas y con varias especialidades eh, tienen otro perfil, y de eso también hay eh, provincias en las que las escuelas técnicas puras son unas, pero otras son eh, un mix de escuelas eh, de, con varias modalidades este, en, en, dentro de la propia escuela, otra con eh, que tienen distintos tipos de ciclos y otras este, eh, escuelas que se están creando recién. Esto en sí da eh, una perspectiva respecto a qué hacer con esa práctica muy diferente. Y por el otro lado, el, el otro tema es el tema del tamaño de las escuelas, el tamaño que parece ser un dominante eh, como también lo es en las empresas productivas, que a mayor tamaño, mayor capacidad de organización o mayor eh, tienen una tradición de absorber dotaciones de personal que las ponen ventajas relativas y también pueden acceder a mayores recursos materiales y mayor disponibilidad de, eh, bueno, la situación edilicia, por ahí también capacidades para, para demandar este, mejoras, etc. Eh, y por lo tanto se vuelven más atractivas o no. Hay quien elige la escuela de tamaño pequeño. En, en, en ese contexto y esta firmina valdrá la pena que la tengan disponible es en, en esto en, acerca de los contextos provinciales y locales es un tema en el que decíamos en el que hemos trabajado y tratamos o venimos trabajando desde toda desde, es una tradición de este equipo y entonces nosotros creemos que hay diferencias provinciales y hay desigualdades en de el condiciones provinciales. Y por el otro lado, hay situaciones locales, también condiciones de locales eh, objetivas frente a las escuelas. Entonces, en esa, eh, entre el contexto provincial, la economía provincial, las posibilidades y en el ámbito local cercano a la escuela, se establece ese mix de posibilidades el, en que hay que tratar de compensar o ayudar. En algunos casos, las escuelas, algunas escuelas lo compensas, pero a eso vamos a ir en, las, en la última parte de esta presentación que voy a ir a plantear, que es qué rol juega? podrían jugar los ámbitos de conducción educativa para acompañar a estas escuelas, qué posibilidades de establecer redes de, de, de prácticas entre las escuelas para que no sea un esfuerzo titánico de cada escuela, sino pa, este, empezar a plantear solidaridades o redes de respuestas desde todas las instituciones. Esta es una práctica que valdría la pena, que es muy difícil, pero que este, desde, mi, desde mi experiencia de casi tres años en la escuela técnica decía que si las ventajas relativas de un equipamiento deberían ser disfrutado por todas las escuelas este, eh, en contraturno, porque estaba desocupado el espacio. Hay mucho de esto en, la, en, en nuestra historia de, eh, de, de, del hiperinstitucionalismo que se instaló, tema de tema de, de, de, de investigación mía de la, de la década de los 90, por, porque se prácticamente las escuelas están todas aisladas peleando por recursos, peleando por mostrar y en realidad eh, este, hay mucho que aprender, como las pequeñas y medianas empresas se reúnen, también los directivos de las escuelas deberían reunirse porque hay mucho que aprender y aprender entre ellos, de todas eh, y ellas respecto a estas capacidades para poder enfrentar y resolver los problemas de las prácticas profesionalizando o encarar prácticas en común. Entonces, eh, uno de los temas que nosotros llegamos a ver es que hay condiciones sociales ventajosas, otras que con algunas ventajas, otras que son muy limitadas, otras que están en situaciones muy críticas y otras de fuerte alineamiento y falta de demandas. En esos contextos, evidentemente, uno tiene que... Eso es algo que hay que tener en, nuestro, en nuestra investigación. Trató de plantearlo, pero después estuvimos escribiendo a posteriori mucho más claramente este tema. Eh, y este cuadro que ustedes van a tener ahí este, eh, a la vista, eh, tuvo que ver con un trabajo posterior en el que jugamos con esta interpretación y el, lo que, que tiene que ver ahí es ahí hay historias de cada una de las pues, escuelas seguro que ustedes si lo tienen en YouTube lo pueden parar lo pueden mirar con detenimiento luego y lo que yo lo que les, puedo, les podemos este, plantear y les puedo yo ahora destacar es que las respuestas en la franja de arriba están todas las escuelas o casos de escuelas que responden a la modalidad industrial, es decir, escuelas técnicas puras, diríamos. Las otras son las que tienen que ver con eh, currículas de servicios y las otras de tipo agropecuario. Eh, la primera columna coincide con las de condiciones económicas ventajosas y la última son las de condiciones sociales, económicas de fuerte aislamiento, pero teníamos que atravesar montañas, selvas o, este, o, o, o, o estepas que no, las tenían muy aisladas. Esas escuelas están aisladas y no tienen demandas. Entonces, la, la, la normativa se vuelve, eh, eh, ¿qué es la normativa en estos casos para exigir cierto tipo de comportamientos? Entonces, eh, eh, teníamos que, es cierto, que las escuelas de mayor tamaño, que son las que están eh, en general... Las más grandes coinciden con el tamaño, con las escuelas, las escuelas del tipo de eh, organizaciones que responden a la industria. De cualquier manera, el, eh, el, la, no, de, no es la definición, el, de, la organización, la alta organización para responder a las prácticas, lo encontramos en, por ahí en la columna de siguiente, que es las condiciones sociales y económicas con algunas ventajas. Y entonces. Tenemos que el, el caso de la escuela industrial, eh, que tenía varias modalidades, había logrado tener una alta organización y de todas estas que son, eh, tenemos 5 por 3 eh, o 15, solamente dos tenían alta organización para poder responder y no eran en las condiciones óptimas de demanda económica ventajosa. Quiere decir que la organización de las escuelas no siempre está relacionado con estas desventajas relativas del medio y hay capacidades de las escuelas para poder compensar estos problemas. Eh, la, fíjense que dos, cuatro, seis, siete, ocho, eh, casi nueve escuelas estaban en una situación intermedia de organización. Quiere decir que está hablando, está hablando de una... De una este, de, de, de, de, de, de, una situación no tan deficitaria por parte de las escuelas. Las escuelas compensan todas Exacto. las limitaciones del contexto y las limitaciones también de, de respaldo organizativo para de desarrollarse. Este, y tenían, sí, había situaciones en las que cuatro, cuatro, cuatro escuelas tenían dificultades, es decir, una muy baja organización. Lo cierto, entonces, es que eh, eh, la, los perfiles institucionales y las capacidades de, para realizar prácticas son, eh, este, tienen mucho que ver con esta, eh, el, el, el, esto que en todas las organizaciones se está dado, los equipos, el, el, el, el, el, el, el, el, la dinámica que se establece en esos cuerpos docentes. Y entonces, finalmente, si esta, este, este diagnóstico de este relevamiento eh, nos aportó algo, es a fortalecer nuestra hipótesis respecto al eh, eh, el, el papel que, cubre, que tiene que cubrir eh, el, el ámbito provincial, los, las áreas de conducción educativa provincial, para ayudar, para, para ayudar a, a, a descubrir los aprendizajes de todas estas escuelas a nivel es decir, esto que nosotros aprendimos de cada una de esas, de esas escuelas es lo que ustedes tendrían que compartir entre escuelas este, y re, en el ámbito provincial en el ámbito local eh, eh, eh, hacer lo que yo cuando era muy joven escuché que eh, las empresas pequeñas y medianas se reunían y hacían desayunos de trabajo no solo en ideas se hacen se hacen también en pequeños en los sectores las distintas ramas de actividad económica tienen redes de empresarios, se reúnen y hacen de salud. No. Bueno, eh, la, yo creo que las escuelas están estableciendo, hay algún eh, estímulo de, del trabajo en redes y yo creo que el, el, el, el compartir estas posibilidades de respuesta para organizarse como equipos docentes para las prácticas es algo que tiene que estimularse desde los ámbitos de conducción educativa provincial. Nuestras recomendaciones al INEC fueron por el lado de organizar un área de prácticas profesionalizantes en áreas provinciales y después puede hacerse por partidos o, o a potenciar a los supervisores, que también son actores claves, para reforzar su actividad, para estimular, porque yo creo que los esfuerzos de localización de empresas, etc., no tiene que ser un esfuerzo de todas las escuelas, tiene que ser de las escuelas de toda una localidad, y, este, y, y porque si las municipalidades son una fuente de... De, de práctica para, la, para muchísimas escuelas industriales en que lo veíamos, este es, y también hospitales etc. esto tiene que ser rotado y compartido entre todas las escuelas del área y establecer mecanismos de prácticas programados y no con el por qué porque muchos de los de los de, de de las objeciones que hacían las escuelas, eh, tenía que ver con esos esfuerzos de programación que se sobre, eh, sobrecargaba la propia tarea de, de los docentes al no tener plataformas funcionales adecuadas. Yo creo que el ejerce, eh, este, estas cuestiones, hacia eso se va a ir avanzando para por economía de escala, para... para para facilitarles a las escuelas la disponibilidad y, este, y así adaptar seguros, que los seguros ya los, los a la, la propia provincia y las propias empresas, y no sea algo que tenga que gestionar también una suma más. Y entonces las escuelas van a diseñar protocolos de seguimiento, preparación para los chicos, autoevaluaciones, y van a aprovechar la teoría y práctica como el núcleo central, y no esta otra gestión, uh -huh que distrae por ahí de, de, de esfuerzos que tienen que estar centrados en estas unidades. El, el, el detalle de todas estas recomendaciones eh, que hicimos, la, la organización y programación de las prácticas en el ámbito de educación, eh, de conducción educativa provincial. No es un tema del INEP solo, es un tema de cada provincia, pero es un tema para seguir discutiendo y lo encuentran en la, en la publicación. Este, y Tiene que ver con agilizar seguros, disponer de medios de trabajo para los estudiantes y facilitar el acceso a los insumos, imponer de líneas de financiamiento específicas, instancias de formación para las áreas de supervisión y de los equipos directivos y docentes, fortalecer las capacidades de planificación y organización, con unidades y con métodos comunes, que sean aprender de lo que ya han hecho otras escuelas hay protocolos, es hay riquezas enormes de en las escuelas públicas porque este es otro dato que tenemos que dar nosotros hicimos este relevamiento en 250 escuelas, en 82 escuelas del sector educativo público provincial esto es importante este, este, este es un punto más de nuestra defensa de la de, la, de todas las potencialidades de, la, de la educación pública. Este, y el, eh, el, el, esperamos, yo creo que el, yo por lo menos me, me sentí muy comunicada y, y escuché este, este esfuerzo hecho por el equipo y por toda la... que da cuenta de una síntesis de todo lo que han hecho. las los, los colegas de todos los estudios de casos con los que vamos, podemos seguir intercambiando y de los que esperamos comentarios también. Este, nosotros los invitamos a que puedan ver el, el, el, la publicación completa, que, este, que, este, eh, que la experiencia de haber participado y esos cuestionarios les hayan quedado un montón de consultas este, y nos encantaría seguir dialogando con ustedes. Están, eh, Natalia va a aclararles en principio las, los mecanismos para poder seguir en contacto. Sí, va a aparecer ahora una filmina, pero simplemente decirles que, bueno, esperemos que, que el video les haya sido de interés, que les haya generado preguntas o comentarios que podemos recibir por el correo electrónico que ustedes van a ver y que fue el mismo correo electrónico con el que en 2017 y 2018 nos hemos comunicado con ustedes. Y la otra opción es entrar al, al link del canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, suscribirse, ¿sí? Ahí van a tener que tener una cuenta Gmail, pero bueno, eh, se, tienen, se pueden suscribir y ahí en el mismo espacio poner comentarios o eh, poner comentarios, ¿no? Y les estábamos proponiendo, lo dijimos al principio y aparece en la placa, que vamos a responder estas consultas. En tres momentos, estamos pensando en tres días, eh, que serían de aquí a un mes, hacia mediados y este, fines de noviembre, en distintos horarios que están figurando en la placa, y entonces en ese momento ustedes pueden utilizar también, si se han suscrito al canal de YouTube, un espacio de chat que les aparece y ahí pueden hacer también preguntas. Pero si no, las estaremos recibiendo y recopilando en por correo electrónico y respondiendo, no vamos a responder por escrito, sino en estos tres momentos online este, les vamos a estar respondiendo, leyendo estas preconsultas juntando varias y respondiéndoles entonces de manera online, por streaming, como se dice ahora, este, a través del canal de YouTube, donde los esperamos. Agradeciéndoles nuevamente por haber participado en este estudio. En... Sí, Pucho, agradecemos tanto... al equipo de audiovisuales que, con el cual empezamos a disfrutar este, la posibilidad de comunicar <risa> y difundir este, nuestros estudios e investigaciones y, este, y el programa Educación, Economía y Trabajo, acá desde el cuarto piso de la Facultad de Filosofía y Letra, está abierto para... para como tanto el, como investigadoras de CONICET, investigadoras de la UBA eh, y equipos de, y todo, eh, para seguir en contacto y seguir trabajando con ustedes. Gracias. Muchas gracias.